Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Roso Villarreal, el santero hechicero, espiritista y brujo más reconocido en América Latina. Aquellas personas interesadas en adquirir algunos de nuestros productos esotéricos, nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. A los que están interesados también en algunos de nuestros servicios, como amarres de amor, hechizos, ligues de pareja, retornos de amor, amarres del mismo sexo, nos pueden contactar a los mismos números de contacto. Para nosotros no hay imposibles. Únicamente contáctenos desde cualquier lugar del mundo. Atrévete y déjate sorprender.